¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en esta ocasión vamos a conversar con ustedes acerca de las botas de trabajo, que sirven inicialmente para trabajar, pero que han pasado a ser también botas de calle para añadir un poco de estilo a ciertas siluetas de ropa. El día de hoy, Hablaremos de las botas industriales para todos aquellos con trabajos industriales, donde la rudeza y la suciedad no debe ser un impedimento para lucir cual estilócrata en formación. Además, estas botas brindan seguridad y confort para tus pies y hasta se han convertido en un elemento de moda. Para que sigas proyectando a continuación, aquí te presentamos cinco marcas de botas para el trabajo rudo que debes considerar. Caterpillar. Empezamos con la marca que se dedica a la producción de maquinarias pesadas, innovando, construyendo, creando y resolviendo problemas. Desde campos de siembra, megaconstrucciones de edificios y minería, e incluso hasta botas que cuentan con casquillos y placas de acero para mayor protección del pie. Algunas de ellas son a prueba de ácidos varios y a altas temperaturas. Además, tienen una increíble estética. Son resistentes y cómodas y son ideales para tu seguridad. Jeep son unas botas Jeep todoterreno, para explorador o si los prefieres pueden ser urbanas. Cualquiera de ellas son una gran elección debido a los materiales con los que están fabricados, que son pensados para la industria pesada y los trabajos de campo abierto como la exploración. Ofrecen las botas Jeep un gran catálogo para cada zona de trabajo. Los hay desde los más ligeros a los más toscos, para los pies que tienen más riesgos de tener un accidente en el trabajo. Una marca que piensa en tu protección, pero también en tu comodidad dependiendo de tus necesidades. Goodyear, la estética de esta marca logra que las mismas botas o zapatos industriales se hagan pasar como zapatos casuales o hasta urbanos, pues el diseño de la suela, sencilla pero efectiva, permite pasar por desapercibido como cualquier otra bota, ligeras y efectivas, te brindan, de una, te brindan y te dan una imagen de sencillez y confianza. Cliff, esta es una marca especializada totalmente para todo tipo de calzado de protección, desde calzado tipo dieléctrico o antiestático, con una garantía excepcional, además de que son una marca mexicana con precios muy accesibles y no deja de ser una buena competencia de las tres marcas antes mencionadas. Dunlop, botas a la altura de tu rodilla, te dan mucho mayor protección para tus piernas y son ideales para trabajos en las industrias de alimentos, en la agricultura desde luego, en la pesca y en la minería. Y la lista sigue. Esta marca, como la anterior, se especializa en los zapatos industriales y actividades al aire libre para evitar que los residuos toquen tu piel. Aun cuando esta sea la marca con menor estética, sus diseños minimalistas te darán un look más profesional. Aun cuando esta sea la marca con menor estética,